Nuestra Constitución nos protege de los amplios poderes del Estado y establece como derecho que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. Ni se le negará a nadie la igual protección de las leyes.